Después de un viaje de una hora cuarenta y tantos minutos ya llegamos. Sí, primero el agua de orcheta y después a la ciudad de la ciudad de, las de la ciudad de las Ciencias y artes, ciencias y artes que nos recomendaron está muy padre pero primero pues es el agua de orcheta que no es como la orcheta que conocemos es lo que nos contaron pero bueno ya vamos para allá y esta, esta ciudad está muy grande y en mucho más grande se ve que valencia es obviamente más grande que alicante pero bueno vamos a ver qué tal qué cosa nos depara de la, la ciudad Madrid y Barcelona es la ciudad más grande. Vamos a, vamos a ver. Bueno, adiós. Y ahora vamos en busca de esas aguas de horchata que son clásicas acá, que es algo que uno debe de tomar. Esta es la estación del norte. Ah, qué bonita. Ah, ¿verdad? Ahora vamos a buscar un taxi que nos regrese a la estación del norte. Ahí viene uno, creo. Ha habido un taxi. Allá está. ¡Eh! Ya nos veo. ¿Sí? Sí. Super. Un Toyota Prius de taxi. Ya. Hola, buenas, Hola, buenas. ¿Cómo buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, por favor. Con caso de la minoría, con acuerdos puntuales. Que primera ministra, por cierto, después de esa negociación se va a ir a Francia. Y se encontrará con el presidente de la Argentina. Y de va a Y fueron 6.45. Ya toca regresarnos a Alicante. De hecho acaba de llegar nuestro tren. Es el que está en la plataforma 3. Valencia a Alicante y vamos en el coche 8 a 103 Estamos en nuestro asiento.